Pero me hicieron un allanamiento esta mañana, como a las 5 de la mañana, yo estaba acostado con mis dos hijas El fiscal nunca se vio, y cuando venía saliendo o sea, supuestamente apareció una media llena de droga media. Una media llena de droga, que yo no vendo droga, que le escondieron en la ropa de las hijas ¿A la qué tú te dedicas? ¿Eh? Ahora mismo no estaba no estaba haciendo nada porque tenía problemas Entonces, Pero tenía pensado entregarme ¿Te varios robos? ¿Por qué no te entregaste? ¿Eh? Porque no tengo ayuda, familia. Entonces tú no vende droga. Y de, de la corilla no? de atrás. No vendo droga, nada. Y y rompí la puerta en mi casa y de todo. Esta mañana me hicieron un allanamiento como a las 5 de la mañana. Y de las acusaciones de atrás, no, Que de hay, okay, hay un video ahí. Hay varias, hay varias eso de나? fue lo único que me salían droga. Esa o sea, situación que mi hijo era prófugo de la justicia, lo andaban buscando por robo. Y viene a y se tira allá y me le pone droga. Mi hijo no vende droga, mi hijo es ladrón. Mi hijo es porque es roba pero mi hijo no vende droga mi hijo nunca ha vendido droga entonces ellos vienen y me le ponen una media llena de marihuana y de perico ¿Cuánto mi hijo tiene 23 años cumplió de edad pero me hicieron un allanamiento esta mañana como a las 5 de la mañana yo estaba acostado con mis dos hijas el fiscal nunca se vio y cuando yo venía saliendo o sea, supuestamente apareció una media llena de droga una media llena de droga que yo no vendo droga que le escondieron en la ropa de la hijas. ¿A qué tú te dedicas? ¿Eh? Ahora mismo no estaba no estaba haciendo nada porque tenía problemas. Para Entonces, Pero tenía pensado entregarle. ¿Te varios ¿no? rojos. ¿Por, no te te entregaste? Entregaste. ¿Eh? ¿Por qué no te entregaste? Porque no tengo ayuda familiar. Entonces tú no vendes droga. Y la, la, la, la, la de droga, no, no, la corilla de atrás. Yo drogas no. y picar y rompieron la puerta en mi casa y de todo. Esta mañana, me hicieron un allanamiento como a las 5 de la mañana.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 Mi hijo tiene 23 años, cumplió nada. Pero me hicieron un allanamiento esta mañana, como a las 5 de la mañana. Yo estaba acostado con mis dos hijas. El fiscal nunca se vio y cuando yo venía saliendo, supuestamente apareció una media llena de drogas, Una media llena de drogas que yo no vendo droga, que le escondieron en la ropa de las hijas mías. ¿A qué tú te dedicas? ¿Eh? Ahora mismo no estaba, no estaba haciendo nada porque tenía problemas. Con la entonces, Pero tenía pensado entregarlo. Está de varios rojos. ¿Por qué no te ¿Por entregaste? Por ¿Eh? ¿Por no porque no tengo ayuda familia. Entonces tú no vendes droga. Y de, de la querella de atrás. La ¿La querell no vendo droga nada y, y... y... y picar romper la puerta en mi casa y de todo. Esta mañana, me hicieron un allanamiento como a las 5 de la mañana. Y de las acusaciones y... de atrás, porque ¿Hay, hay un video. Hay varias, hay varias crellas, Eso fue lo único que me salían droga. Esa situación que mi hijo era profundo de la gente.